Unidad Didáctica 2. Recursos Educativos Digitales Abiertos, REDA. En esta unidad didáctica, usted tendrá la oportunidad de producir los Recursos Educativos Digitales Abiertos, REDA, relacionados con los Objetos Interactivos de Aprendizaje, o IA, que definió en la unidad anterior, y que servirán para apoyar el aprendizaje de los criterios de desempeño adscritos a las actividades de EAE, Gracias a las plantillas desarrolladas por el proyecto Descartes no necesitará ahondar profundamente en los procesos relacionados con la programación de dichos OIA, sino que tan solo descargándolos en su computador y reemplazando los textos e imágenes podrá obtener excelentes Reda. Para esto utilizará el editor denominado Composer y preferiblemente el Explorador de Internet de Google Chrome. También necesitará tener activa una cuenta de Dropbox, asociada a su correo electrónico institucional, ya que desde allí podrá publicar los OIA que produzca. Con los OIA producidos por usted, procederá a integrarlos a un libro interactivo de aprendizaje LIA, que también podrá descargar del plantillero de descartes y, cuando lo tenga listo, lo podrá publicar en Dropbox. Por último, reconocerá la norma SCORM, que le permitirá adecuar los OIA y los LIA según el estándar requerido por los sistemas de administración de aprendizaje LMS para que registren la interacción y las respectivas notas valorativas. Para este caso, ingresará a un servidor temporal que ofrece el servicio en línea de Moodle para que pueda ensamblar su reda en una clase de prueba. A lo largo del estudio de esta unidad, usted dispondrá de guías y videotutoriales que lo orientarán paso a paso en el aprendizaje de los criterios de desempeño del segundo elemento de competencia definido para este diplomado. ¿Qué va a aprender? Producir recursos educativos digitales abiertos bajo licencia Creative Commons integrados a la norma SCORM. De forma específica, aprenderá a ejecutar los siguientes criterios de desempeño. Operar herramientas de autor en lenguaje HTML y JavaScript. Producir videos interactivos, según la intencionalidad metodológica y didáctica establecida en las actividades de EAE. Producir puzzles, crucigramas y escenas interactivas tipo juego. ...pertinentes a los criterios de desempeño establecidos en las actividades de EAE. Integrar los objetos interactivos de aprendizaje en folletos o libros interactivos. Ensamblar los folletos o libros interactivos bajo los parámetros de la norma SCORM. Validar la operación de los folletos o libros interactivos en los sistemas de administración de aprendizaje LMS.